Hola a todos y todas, ya me ha llegado por fin esta caja, mi segundo unboxing, esta vez es un regalo de navidad, así que vamos a abrirlo a ver qué es lo que contiene. Había pedido alguna vez con Akira Comics, había pedido alguna vez con Tomos y Grapas y esta es la primera vez que pido directamente a Pani. Vamos a probar a ver qué tal. Aquí. Primera sorpresa. Felices fiestas. Esto no me lo esperaba. Qué chulo. Una felicitación de Navidad. Pues gracias. A ver. Gracias. Sí. Sí, sí, bueno. no. Me parece que esto ya es lo que es. Pues eso. Cada mes... Palini ha sacado... Unas... En los objetos de coleccionistas, y que este mes, ahora a ver, que es, que va bien vuelto Esto aquí está, efectivamente. En este caso es el de Thor. Cada mes sacará uno. El mes que viene, creo que es el Capitán América. Esto te lo da gratuito Panini por un pedido de más de 100 euros. Y seguimos con el unboxing. Ahora sí, ahora voy a ver que Sí que viene bien embalado esto. Y aquí tenemos lo primero que pedí, que es el cómic de los Cuatro Fantásticos. Por cierto, ya que estamos con los cuatro fantásticos, si queréis entrar con los cuatro fantásticos os recomiendo la serie de Jonathan Hitman, que tenéis también en Panini. Y aquí tenéis, por ejemplo, el número 3. Eh, eh, he sacado el número 3 porque es significativo. Y ya que estamos, una reliquia que me regaló mi compañero Roberto, le doy las gracias, que es este número de los años 80 de la cosa. Una reliquia de los años 80 que la verdad, aprecio. Gracias Roberto. Y seguimos lo siguiente, que se ve, Tochaco de las Civil World 2, también reeditado, ya o sea, que estaba agotado ha vuelto a reeditar, de Michael Bendis, este no lo tenía y supone un antes y un después en el universo Marvel, así que me lo he pillado, le echaremos un ojo a ver qué tal. Y lo siguiente que vemos por aquí abajo, no es nada más y nada menos que la Secret Wars 2, la primera parte, hay una segunda parte. También estaba agotado, también se ha vuelto a reeditar por Panini. Y de este pues tenía las Secret Wars primeras que supusieron un cambio en la manera de hacer las cosas por Marvel. fue aquella época, aquí tenéis las portadas estas de las primeras Secret Wars con todos los muñequitos que salieron, etc el macroevento que cambió el universo Marvel, ahí tengo ya la segunda parte. Ah, no lo sabíais, también tenemos las nuevas Secret Wars del Marvel Now Deluxe. Seguimos con una rareza que estuve buscando y todavía no estaba agotado, así que me lo he pillado porque tenía muchas ganas de tener esto, que es el Marvel Halloween Horror. Es un especial de Marvel que salió por Halloween y trae... Pues. Nada, tenía muchas ganas de tener este cómic con este recopilatorio. Seguimos, aquí veo el último tochaco, creo que es. Que es este Spider-Man Miles Morales: La Guerra de Veneno. Es el tomo 3. Ya teníamos el tomo 1, que es este. Y el tomo 2, que es este otro. Y vamos a seguir la colección. Porque además Miles Morales yo que he sido un fan de Spearman, me ha parecido un acierto total la adaptación y encima soy muy fan de Veneno así que se juntan en este tomo dos personajes que siempre me han gustado y finalmente tenemos por aquí la revista Comic Manía que nos regala Panini también por cierto, mira si me gustaba Veneno, que ya que estamos os voy a enseñar esto. Son los cómics que yo dibujaba con mi amigo Pau de Spider Piojillo. Y en este caso veis la portada con un Venom con unos dientes a lo McFarlane, que era mi dibujante favorito. Pues nada, esto es todo. Gracias a Panini. ¡Feliz Navidad! ¡Y hasta la próxima!